Vamos a cambiar de tema. Hay una foto de Messi que es furor en las redes. O sea, no solamente sí. rompió el récord en los me gusta que superó esta foto del huevo, que no sé por qué tampoco tenía tantos me gusta. Había veces un de las bueno, redes. Bueno, justamente. Pero Messi superó esto, pero sigue siendo ¿no? tendencia en las redes sociales. Tiene que ver con esta foto. Mirá lo que es eso. Lionel por izquierda, Maradona por derecha. Tiene que ver, y el eje de esta imagen es... Con los rayos del sol. Bueno lo ves que solamente lo alumbran a él, claro, es impresionante. Claro. Es, es como es un efecto de la imagen, sí. pero con el contexto le da toda una mística y parece que es la luz solo para el Lío. Y la otra foto de Lío es buenísima también. Sí. ¿Sabes de cuándo es? ¿De cuándo? Es del Mundial 2018 en Rusia. Ah. Maradona está... Oh, no, no, perdón, es del 2014, es del 2014, bien, bien digo. Eh, el Diego estaba como loco, viendo los partidos. Es el que lo sujetan cuando está es gritando el en el balcón, ¿no? Sí, y él dice, gracias Dios, ah. gracias Dios. Mira para arriba y se alcanzan a leer clarito sus labios que expresaban esas dos palabras. Pero bueno, la imagen de Messi es como, como fuerte, ¿no? Cuando vos la ves, es verdad, los rayos... Si hay como tres lo ilumina Justo absolutamente él. a Diego sí. y no al resto entonces claro. realmente en fue algo muy increíble el paralelismo de una uh -huh. foto con la otra y en la de lío que parecen esos tres rayos uh -huh. que ustedes ven y se, se ven claramente uh -huh. esos tres rayos que caen sobre el capitán de la selección nada más. Y bueno, que son que fueron, que fue en el caso de Maradona y que es Messi iluminado y que el, Diego fue un iluminado, digo, en el, en el sentido de esas personas que son tocadas con la varita. Con la varita, claro, sí. esos fenómenos inexplicables, bueno, los fueron. ¿Qué duda te cabe?